1, 2, 3 ¡Oh! Muy buenas mi gente bonita de YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo bastante bueno Lo que vamos a hacer hoy va a ser Vamos a probar el escudo del Northern Warrior Haremos la prueba con todos los mechas que hay Ya que hay mi compañero que ahora os presentaré Tiene todos los mechas Miraremos cómo funciona el escudo frente de varios ataques Y ya de ahí pues cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, ¿vale? Así que que comience el vídeo bueno como os había dicho me acompaña un buen compañero que tiene también eh, canal de youtube también está empezando así que lo dejaré por aquí en la descripción en caso de que queráis bueno en caso de que no tenéis que ir a, a agradecérselo con una suscripción y unos comentarios en sus vídeos vale bueno, pues ya estamos aquí va vamos a probar que lleva jore uno no Pitari? vale se supone que llevo el de más vida del escudo creo no creo que llevo el otro pero bueno vamos a probarlo va no no no no no no Gaste 25, gasté 25 man. dios mío es que sabes que sabes cuál es la cosa que el escudo este no es el mismo que tiene el meca por ejemplo cuando yo te disparo te hago un daño sabes por ejemplo si tú me disparas a mí ahora disparame hasta que se me baje el escudo cuando me disparas después del escudo haces más daño Está fijado en eso, ¿no? Sí, sí, pero pues es que el escudo se, se puede decir que resiste bastante más. Un porcentaje del daño, sí. Exacto. Más. Pero por eso el escudo el escudo que tiene el Mecha no es el mismo que este escudo. Vale, y a ver con los misiles, a ver si puedo aguantar una ráfaga, espérate. Vale, vale. vale. Ahí te va, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> bueno, Uf, más o menos. O sea, sí, los misiles, o sea, los misiles completos, la tanda de misiles, sí, directos, sí, sí, los, sí los aguanta. Llega a romperse el escudo con los misiles, pero... Sí, me das, uno, me das un par igual. Me das los pares al final, pero me dan el escudo del meca. Vale, va, te mato y probamos el otro. Gracias, son, Broly. Gracias, son, Broly. ¿Son 6 de la mañana? Sí. Está loco. Vale, va. Con Arturo. Vamos a probar el arma primaria. ¿Cuántos aguanta A ver. Una, dos, tres. Cinco, cinco. Ahora probemos contra la el torbellino. Vale, vale, pues bien. Se aguanta, se aguanta. Se come, se come el daño, ¿no? Sí, sí, se come la parte final del, del torbellino. Ah, y bueno, tampoco lo tienes al tope, ¿no? O sea, tienes en los, los módulos liles. No, no, no. Uno, Vaya dos. Este caramel! Parte 1 basi. Ya está. ¿Ahora? Espera, espera. ¿Qué quieres, hijo de tu chingada madre? ¿Quieres si te metes una vergüenza? ¿Eso es lo que quieres? <risa> El tío se mueve como. Tiene, tiene pinta de malandro. Ah, si le a caminar, mejor, ¿eh? Órale, pinche. Perre, ¿qué es el tanque más chingón de este lugar. <risa> <ríe> a ver, a ver, vale, va. Media, media vida. Ok, es un cañón y, y cuatro misiles. Aquí aguanto tres, ¿no? Creo. Uno, dos, tres. No sé, dímelo tú. Sí, sí, sí. Primero primaria. Tienes que bajar rapidísimo, seguro. Siento que con, con Firefox sea, gasto menos, ¿eh? Fueron 45 balas. Y esas sí fueron perfectas. Vale, misiles. Dámelo todos en el escudo. Dámelo todo. Te lo voy a dar, voy a dar todo en el escudo. Bro. No, no, no es capaz de dar. No, no alcanzo a penetrarlo. ¡Ay, sí! Pero a nivel de, de daño... No hace tanto daño, ¿eh? Yo siento que no hace tanto daño, ¿eh? No sé por este qué. no hace tanto daño, no mames. <risa> ¿Me ¿Estoy grabando? Hostia, no estoy grabando. Hijo de eh, nada, tío que broma, tío. que broma. <risa> vale, va. Va, seguimos, seguimos. Seguimos para bingo. Tienes una puta hora aquí. <risa> Si te está gustando el vídeo no te olvides dejar tu like Sígueme a mí y a mi compañero Aquí en YouTube, también tenemos Twitch Si quieres seguirnos, donde también hacemos directos Y jugamos con la gente, muy divertido Tienes que pasarte, y seguimos con el vídeo Vale va, probemos Nuevo test, infalible Nuevo test nunca lo habíamos hecho <risa> Vale va. Sí, va uno dos tres no sé, no sé por qué pero siento que son 12 Sí, son 12, son 12. Wow tío, hostia <risa> Tío, flipa <risa> La primera la aguantas y la segunda ya... Me da por detrás. La segunda es que penetre por detrás. Sí, pero no es suficiente. Pero bueno, está bien. Pero sí me da vida, ¿eh? Sí, sí, ¿te recupera? Ah, oh, vale, está bien. Vale, ah, está ¿dónde estás? Allí. Tu corazón. Tírame los misiles. No sé por qué siento que van a ser tres aquí también. ¿Tú crees? Sí. Joder. <risa> Dije darme el número de la, teoría, de la lotería, ¿eh? No, no, es que estoy de suerte, ¿eh? <risa> Vale, va, ahora tirame el, el escupitajo ese. Me lo aguanta, me lo, me, lo me lo trago, me lo trago. Si sí te lo aguanto, a ver el del dash. Yo creo que también me lo aguanto, ¿eh? Fíjate. ¿tú crees? No sé, puede ser. Hola, oh, verga, si sí te lo aguanto. Venga, va. primera, primaria. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Six, seis, seis. Seis, sí, seis. Ahora vamos a ver la jabalina. ¿Te la tragas? No, venga, va. Rájate, rájate. Oye, fíjate, todo el daño que te consuma sin, sin tirarte el escudo, eh, te, se lo traga, ¿eh? Pero a ver, trágate esto, perro. <risa> <risa> Vamos a hacer esto. Quítatelo así y yo te hago daño y ponte el escudo. Y ya cuando, cuando vayas ya vayas a explotar la jabalí, ponte el escudo a ver si... Ah, vale, para ver cuánto daño me hace de la explosión. A ver, ya Voy a.. Eh, sí, no, es que sí se lo traga todo. Sí, se lo traga. Vale. Se lo traga más que tu mamá. <risa> no se lo no pero es verdad tienes razón eh se lo traga más el escudo que yo o sea como el que hay una cero mi mamá me dijo que trabajaba con tu mamá con cuántas primarias me matas con cuántas primarias me matas cinco vale yo la recargado a tope con dos creo soy adivino. <risa> soy adivino, soy adivino, soy <risa> adivino encargar es verdad Sí, nos, nos toca, nos falta desencargar, bro Sí, verdad, verdad Contra él, vale, ya, mátame, hazme tuya ¡Ah, ¡Oh, me vengo! Doble va, va Porque siento que tienes que alejarte un poquito <risa> Ah, sí, me quedo aquí entonces Vamos a ver Me nueva de esas Ah, es verdad, luego te puedo enseñar a, a salir del campo de entrenamiento. Bueno, bueno, va, va. Siento que eh, los Messi te van a pegar directamente. Sí, me pegan directamente, tienes razón. Como lo supiste? Sí, sí, No sé, no sé, fue un impulso acá que me... Tírame, primaria. Uno, tres. Cuatro. Ah, no sé contar. <risa> Claro que no sabes cuál es el número que estoy diciendo. <risa> Ahora con la bola, con la bola. ¡Oh, me, oh, me, oh! No, pues vale, vale, era la vale. mitad. La mitad, la mitad. Vale, vale. Ahora con el lanzallamas, con el lanzallamas. Con el lanzallamas, hijo de tu pinche madre. Vale, va. Yo me protejo, ¿vale? Me protejo y luego me, le doy la Q para protegerme más. Tira, tira, tira. Hasta que se acabe. Ah, A llamar, ya vale. Ya, ya, ya. Y, Ahora el test de Raven. Va, va. Es uno. Yo digo que tres. Sí, sí, eh, tres. Pero... Tres y me aguanto. Yo creo que a lo mejor el aguanto, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Uy! Uy. ¿Seguro sí, bueno, te, te dejó poquita. 134 mal. me dejado de jugar. Pero claro, yo puedo hacerte ahora sí. Y te mando a casilla. Nada, no, rápido. Una, dos, tres. 45. ¿45, 45 balitas? La... No está mal, no está mal. Copetillas. Es ¡El norteño! Uh, a ver, ¿y de lejos? Vale. Bueno, tampoco tan lejos, Ay, ay, ay. Ah, bueno, cuatro. Yo creo que los misiles con tres ya está fuera. Vale. Cuatro. Uy, no. Cinco. Oye, mira que los misiles suelen ser los más molestos, ¿eh? Eh, Vamos a ver qué tanto aguantas con la Triforce. Pero de medias, ¿eh? De medias. No te emociones. Por favor, no me hagas daño. <risa> Vale, yo intentaré tirar la Q para. para aguantar más. Va. Dale, una, dos, tres. Bueno, La si no aguanta, eh. Si... La aguanta, la aguanta. A bueno, una cosa antes de matarte. Tírame el misil al lado, a ver. No, pero al lado al lado, aquí, por ejemplo. Pero espérate, cabrón. Oh, me haces daño a mí y ya le juro también. Vale, va, primaria cuatro de estas, ah no, 5 sí, vale. y más es daño, porque me llega un último puñito era al máximo? Va Bueno, casi la mitad, va Nada, un cuarto Vale, ahora modo berserker Y cuántos cuánto daños haces Ok, va, eh pues se te acaba 4 <risa> igual Si sí, me lo aguanto Ya es todo, dice a ver, <risa> ¿cuánto? Ok, de las 40 solo me dejaste 12. O sea, Vale, va. Cuchillitos. Uh, shit, pero qué daño. Daño masivo. A ver, vamos a volver a hacer, pero esta vez yo usaré la Q, ¿vale? Vale, va. A la verga. me mates. <risa> toma, toma, mi móvil. <risa> pero dame el chip. <risa> Déjame sacar el chip, porfa. <risa> <risa> Hostia, 8 y, y me trago daño del rayo, pero no es demasiado, eh. Solo es un, un muy poco. Bueno, va, ahora tíreme el, el relámpago. nada nada No, va. No. No, bueno. F. Sí, los básicos, va. Siete, siete, siete. Si lo traga. Escla con la Q oh, my God, my God. Vale, qué buena. Pues Sí, sí, está muy bien. Vale, vale, creo que ya queda la última tanda. Y te podrás ir a dormir al sótano. Al sótano, por favor, <ríe> Roddy, dame comida. <ríe> no, con el no te voy a hacer ni madre. No, basiquillo. Ha sido 9, ¿no? ¿Diez? Okay, 10. Son 10, 10. Vale, ya está, ¿no? No tienen nada más. Otro poder. Ah, bueno. Tiene la Q. ¿Pero qué te está buena, pero solo para jugar en squad. Lo siento. <risa> Vuelva pronto. <risa> vale, va. <risa> Dígame uno para ver si la explosión me da. Ok, va. No más daño mira, mí, daño me juego. Hostia, eso está bien, ¿eh? Ahora sí, dame. 6, vale ahora la Q ya no aguanto, ya no aguanto <risa> toma la higuela verga no. no, vale va, Tra atraviesame yo soy tu amigo ay, ay no me haces daño eh O sea, me has hecho daño a mí, pero no no a mi ego <risa> ey, ey, pero mira, pero mira miraste, miraste, miraste no, no te vi eh, vaya, vaya, vaya, vaya el pasito hacia atrás, el pasito hacia atrás Última pruebita, última probadita ¿Con cuántas me revientas el escudo? A ver Cinco Uh dos partes, dos terceras partes, perdón ¡Pinche madre, aguanta! Nada, nada, nada de nada Bueno, pues ya está <risa> ¡Ah! Casi, casi. <risa> Sex bonos. Vale, tú vas a lanzar tu clic derecho, tu torbellino. Y yo lanzaré mi Q. Y veremos si me haces daño. No lo no digas. Una, dos, tres. Hostia, pues sí que me hace daño. Pensaba que no, tío. Una, dos, tres. ¡Oh! No me hace daño si lo hago un poco antes. A ver, vamos a volver a intentarlo. A ver, volver a hacer. Yo giro y tú tú le das. Una, dos, tres. Sí. Ahí sí me diste, al final casi. Eso es lo que te digo. Ha sido como, es una parte intermedia, ¿no? Sí, tiene que ser como que preciso. Pero que me parece, o sea, tu comida <risa> <risa> una, Ay. dos, tres! Ahí no, ahí no me diste. Sí, ¿no? Como que cuando tú vas a hacer el... ¿Cómo se llama? Eso, cuando vas a hacer recién eso, te adelantas a, a mí y no me das. Siento yo, ¿eh? Fíjate el vídeo, va. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, chicos, que pues si les encanta el Broly, les voy a encantar yo. ¿What the fuck? Hashtag no, no Bueno, no, no. O sea, a lo que me refiero es de que, pues, igual también compartimos el, el mismo. O sea, hacemos contenido de Super Mecha Champions y tal. Broly es un poquito más calmado y, porque, y, por lo que han notado, pues yo soy un poquito más raro. Pero, pero, o sea, cada quien tiene su estilo, ¿no? Tenemos un toque especial cada uno dije que empieces el vídeo, no que te, no que contases tu vida <risa> <risa> <¿Qué> estaría <risa> mal que se pasen también o sea que se que se, que se una oportunidad de conocernos sé si. y ya pues nada pero si les haya gustado el video chigen a su madre bye <risa> Venga, Hitari, descansa. Bye, broly. Gracias, gracias. Gracias, te quiera. Cuídate. Venga, vaya muy bien. Chao, chao. Bye. Pues esto ha sido todo. Hemos hecho todas las pruebas con el Northwind Warrior. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. No te olvides suscribirte para más. Te recuerdo que hago directo los fines de semana aquí en YouTube de vez en cuando y en Twitch, que te lo dejo también en la descripción, junto con el de mi compañero Hitari. Que muchas, muchas gracias. Y poco más. Ya está, nos vemos en la próxima. Cuídense. Corazón tailandés de ese.